De en turno se reunieron ya ahí para pasar, vamos a esperar. Dicen que se trancaron en una en una de las oficinas del palacio sin dejar de entrar a nadie, eh, donde la cordialidad fue el, el punto como, más como eh, debe ser, preponderante. Buen, como, como debe ser un buen anfitrión. No, porque, porque antes él, era, él era aspirante, ahora es presidente. Claro, electo. Ahora, su, ahora, ahora es su colega, ahora son sí, colegas. Sí. No, no, son colegas. así ah, sí, sí, hasta hasta agosto. No me esté cuestionando los receptivo que está haciendo el presidente en su casa recibiendo Se le borraron todas las arrugas de la cuarentena a, a, a mi presidente. y un invitado y un invitado de lujo como ese, Luis Salazar. Claro, claro. Llegando al palacio, invitado por el presidente saliente. Luis Así que met... a Binader Corona. Eh, ayer eh, el presidente eh, no, lo, no, lo, no lo subió a Calito Tomé por las escalinatas de casualidad. ¿Sabes lo que es Cali Te montaba en la espalda. Sí, mismo. Pero. En el, campo, es... en el campo, hacer un transporte. Sí, sí, sí muy bueno. Cuando llovía, para que los charcos. Sí, sí. señores el, el, la, la, el símil que le estoy haciendo es porque la información que nos ha llegado es que el señor eh, Chanel Chupani Rosa Chupani acaba eh, renunció al, a la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud eh, para, con una buena intención de lo que él dice para darle paso a la, a la nueva eh, autoridades para que ha, se haga una transición de manera adecuada y yo creo que Ah, digo esto porque estamos en una situación especial, que es una situación de pandemia, donde el, la salud ahora mismo, eh, lo, el primordial, es el, es, yo creo que es lo, lo primero que el, el presidente electo va, va a tener en sus manos, que lidiar de manera eh, aguda. Y yo creo que sería eso que hizo eh, Chanel. Eh, debería hacerse también en el ministerio. Ir como... Eh, eh, pasándose el, el, el, el, el, el trofeo, el estandarte, la, la oficina de manera gradual, que se vaya entendiendo el asunto, porque estamos en medio de un problema. No, eh, no es bueno que el, en agosto eh, eh, eh, digan ah, este es el nuevo intendente, y ese pase una semana, ese pase una semana o dos semanas eh, ensayando hasta cómo se va a firmar en ese ministerio, sino que, que ya está Recuerda, Sergio, que la situación de, de Rosa Chupani llama la atención porque él no, está, él no debe de hacerlo. Él no, lo hizo pero... el de modo propio, sí, claro. por lo que tú señalas, para dejarle espacio a que Luis Abinadero, como nuevo presidente, pueda estructurar su equipo, sobre todo en el aspecto de salud, porque él está ahí, eh, no debe ser removido por un tiempo prudente. De manera que él tome esa decisión para, según él, abrirle la la posibilidad que él puede estructurar su equipo en términos de, de, de salud, ya con mucho mayor ventaja, digo yo colocando su ventaja es, sí. es una decisión que él toma, pero no que, que está obligado a hacerlo, eh, porque creo que son cuatro años en la situación Sí, no, porque que es, un, es, un, es un contrato. País, correctamente, o sea, que no es un asunto, bueno, vamos a decir que no es un aspecto político, por pues, decirlo de alguna manera, sino es, un, es, un, es, un, es un, por ley, que le sí. corresponde un tiempo. Eh, para que se pueda hacer el trabajo acorde con lo que, que mandan las la, manda la circunstancias, o sea, una decisión no hay, aparte sería, claro. aparte también de que eh, dio a conocer antes de ayer que dio positivo al COVID-19 pero esto no fue la razón que lo llevó no, a eso no. sino eh, la decisión por la yo que, te digo que el, o sea, el, el hasta lo que hasta él 16 de agosto el claro, 16 de agosto estar. que estaba chupando. no, y podía estar y seguir si, quiere, si quería, porque tiene un contrato claro. pero lo que yo digo, oh, bueno, yo, tú, tú, tú tienes las dos, la dos patas de la, de la salud dominicana. Está el Servicio Nacional de Salud y está el Ministerio de Salud. Y, y ahora es una condición muy especial. O sea, debería haber eh, una las comisiones de transición, estar ya juntas, reunidas, eh, trabajando hombro con hombro, porque señores, somos dominicanos. No, no importa que sea blanco, morado, o belga, amarillo, lo que sea. El problema es que hay, hay que ahora mismo hay una situación especial. Una situación... Que se puede decir un estado de, de guerra, un estado de, de donde la salud del pueblo dominicano, eh, estamos, estamos midiendo si vamos a seguir eh, empeorando o vamos a mejorar. Entonces, de hecho, el día siguiente, el siguiente lunes, martes, ya el presidente de la República había designado la comisión encargada de transición en coordinación con la que estaba... Eh, por designar Luis Abinader, o sea que en ese sentido entiendo que sí, que se ha ido o sea, se ha apresurado porque el tiempo es muy limitado el tiempo la claro, ahora apenas este son es, 25 o 27 antes días antes eran tres meses de transición ahora son días. me parece que Abinader se le ha hecho un poquito un poquito difícil elegir porque imagínate hay tanta gente que quieren, que quieren ser funcionarios y montado en el caballo, son 16 años esperando Está, turno y tantos conocedores, tanto expertos, Exactamente, yo espero, yo espero que, esa, espero que esa, esa, esa preparación y ese nivel sea puesto de manifiesto de Esa manera crítica y esa manera eh, a veces hasta un poquito brutal como se criticó muchas veces en la, las acciones del ministerio, me, gusta, me gustaría verla en práctica a partir de agosto, o sea, esa misma, es. esa misma sabiduría, porque una cosa es ir al lado del caballo, otra cosa está montado en el caballo, son diferentes. Yo quiero no pasar por alto dejar de hacer este comentario, y es con respecto precisamente a eso que tú hablas, y es la estructuración del gabinete, o de la estructura ¿verdad? de gobierno que vaya a hacer, a estructurar, va a dar redundancia a Luis Abinader, nuevo ¿Vale? presidente electo, y es con respecto a la provincia de Duarte y toda esta región, algo que se le criticó fuertemente al partido de la Revolución Dominicana, al gobierno de Manuel Fernández, al gobierno de Danilo Medina, es precisamente eso. La provincia de Duarte toda esta zona se mantuvo huérfana representante, no, de representantes, no, no. de funcionarios de relevancia que pudieran ser la vía de contacto, la vía de, de vocero nuestro ante el presidente eso. de la República para lograr que se consolidaran visto, se proyectos sí, importantes sí, me... en desarrollo de esta provincia. Perdón, pero si nosotros somos la tercera ciudad en aporte al per cápita, al Producto Interno Bruto, y somos de las, de las, de las eh, provincias más pujantes que tiene la nación, yo no entiendo por qué los gobiernos... ¿No quieren saber de esta zona? Pero, pues precisamente por eso, porque no lo, ente no lo entendemos y lo entendimos durante todo este tiempo de que esta zona estuviese huérfana de funcionarios de renombre que pudieran tener la suficiente influencia para poder lograr cosas en beneficio de esta región. Por ejemplo, ya en los últimos dos años, la única eh, funcional de relevancia que teníamos y siquiera de aquí de San Francisco, sino de la guarda era esta joven que era Ministra de la Juventud y eso hasta cierto punto eh, para fines de desarrollo no, era tan insignificante, no. entonces yo espero que la cuando el gobierno de, de Luis Abinader comience a estructurar su gobierno ¿verdad? hayan eh, figuras hayan funcionarios de la provincia de Duarte, específicamente de San Francisco de Macorís, que le pueda doler que puedan ser los voceros nuestros ante el gobierno central y que realmente puedan materializarse esos proyectos unos que están pendientes y otros que pudieran venir para contribuir al desarrollo eh, verdadero de toda esta región que bastante pujante es y como tocaba de señalar, somos la tercera provincia claro. en importancia solamente en el mapa y en producción pero para fin de tomar en cuenta por los presidentes que hemos tenido parece que no, parece no, que estamos no, no. en un lejano lugar eh, en importancia a juzgar por, la, por los funcionarios que son nombrados, que son ninguno por ejemplo, ¿cuántos estuvimos nosotros funcionarios de San Francisco de Macorís no, durante no. los gobiernos de Luis Fernández y del no, no. de la No, no, después de, de Siquio, Siquio y Siquio Hernani, después de Siquio y Hernani, más nadie. No, me refiero al gobierno de, de, del PLD. No, no, no, no pero todos los gobiernos, Siquio y Hernani, son los funcionarios que más relevancia hemos tenido. Pero me refiero a los gobiernos del PLG. No, no, hay hay no, ahí no. Ni un alcalde pedáneo. Por ejemplo... En el PLD, el doctor Ceballos pues fue ministro de Salud Pública y desde el doctor Ceballos para acá, ¿cuántos? Ah, no. Mientras que la provincia hermana Mirabal que no cuestionamos eso, que hubo que bueno, es correcto, tres y cuatro funcionarios eh, sí, sí. de renombre con a frente del ministerio estuvieron en la provincia hermana Mirabal, Más sin embargo, San Francisco de Macorís, es relegado, no un tercer y cuarto quinto plano, no. De los últimos lugares no hemos tenido a nadie, pero yo espero sí. que este sea el momento de la provincia de Duarte con Luis Abinader al frente de los destinos de este país y eso está, tiene tanta importancia eso que tú dices Víctor que tenemos nosotros proyectos que, que no se han terminado están en camino señores no nos podemos dormir no vamos a dormir, Entonces, con, no vamos a dormir con el hospital sentido, no vamos a dormir con la circunvalación no vamos lo lo a dormir con la carretera turística no vamos a dormir con muchísimas cosas lo que yo quiero es que, que haya Sergio romero y amigos estar viendo en ese sentido es continuidad de estado claro. los proyectos que están en el camino se concluyan y para eso señor romero hay algo que nosotros decíamos cuando teníamos candidatos a diputados en nuestro en este espacio precisamente y los invitábamos que son ellos los responsables de que San Francisco no tenga o tenga cosas son ellos los responsables directos claro, muchos claro. dicen los diputados y senadores no construyen es cierto están para hacer leyes para que el pueblo pueda vivir como sociedad pero son nuestros voceros si usted no no puja, no puya verdad para que San Francisco tenga lo que necesitamos vamos a seguir cubierto no es verdad que los diputados solamente Mira, sirven para hacer leyes. eso no es cierto los, serio, no es cierto. los huevos no, eso, se, no se consigue siendo no se cacarea oye por qué no es cierto que los diputados y senadores están solamente para hacer leyes porque ellos van a los barrios de los pueblos en busca a de los prometer. no no dice que van a hacer leyes Dicen que van a mm. prometer que hospitales eh, escuelas y una serie de, de infraestructuras para Así los que, que ellos no están es. pero sí pero sí son canalizadores son voceros sí, sí. nuestros de la región, quienes los elegimos. Así que este es el momento. Vamos a ver si realmente eso se puede materializar y que exista representante nuestro dentro de la estructura del gobierno que, pueda, que le pueda doler nuestra provincia Duarte. Eso es lo que esperamos del de nuevo gobierno que de 10 de agosto se estará instalando al frente Luis Abinader. Bueno, es un apellido, Sergio. Luis Abinader, corona, corona. corona. Así que eso es lo que esperamos, Sergio Antonio Romero. Pero, amigos, de Arbaje, de Arbaje. Así es. <risa> Mientras tanto, vamos, Eva a ver si podemos el tiempo, los minutos que nos quedan, compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales.